pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿qué significa eso? De dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de poco me volveréis a ver. ¿Y eso de, me voy al Padre? Y se preguntaban, ¿qué significa ese poco? Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo, ¿Estáis discutiendo de eso que os he dicho, dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver? En verdad, en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre, y vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús.